Bueno, amigos del día, estamos recorriendo la parroquia El Guayacán. ¿no? ¿Cómo se llama esta calle? La calle principal, calle principal de la parroquia El Guayacán. Estos eh, negocios se vieron afectados días atrás porque se fue el agua. Recordemos que eh, una tubería en la Walter Andrade pues, fue afectada por la colocación de los pilotes y estamos recorriendo, los eh, conociendo historias de los comerciantes. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Chichande y osagada del negocio. Sí, yo soy encargada aquí del negocio y sí, eh, frigorífico el Guayacán. Eh, nosotros nos ha afectado bastante lo que no hay el agua porque nosotros tenemos que todos los días hacer la limpieza, lo que es local, lo que es donde va la mercadería, dejar limpio todo. Y ya, pues entonces eso de ahí nos afecta bastante porque también hemos salido tarde, porque nos toca conseguir agua, nos toca comprar. Hemos gastado también así comprando galones, sí nos afecta bastante. O sea, ¿Cuánto cuestan los bidones? Eh, un dólar, pero o sea, hay que comprar algunos, no no es solo uno por día, se compran hasta tres, cuatro en un día. ¿Eso es para lavar las bandejas, para tomar sí. agua, para, aquí, ¿no? para lavar los palos? Sí, dejar sí. limpio lo que es el frigorífico, bandejas, trapear, todo. O sea, ¿Cuántos días no tuvieron agua ustedes? Ya ahorita tenemos con este tres días. O sea, hoy ya no, hoy no tiene. No, todavía no. Ya no, llega el agua por acá. no. Como negocio, a ustedes les ha perjudicado que no haya este líquido vital, como se le llama. Sí, nos ha perjudicado bastante. Ya, entonces el tema del agua para ustedes como negocio es muy importante, han tenido que comprar bidones, de pronto no sé si han llegado tanqueros, que ustedes hayan visto también que les haya colaborado ustedes. No, este sí debería de venir este, los tanqueros, pero no, no han pasado por aquí. Y no sé, pediría al alcalde a ver si nos ayude con eso, o sea, mientras puedan arreglar que haya otra solución. Una alternativa para, para que ustedes puedan abastecerse en, tu, en, tu, en sus viviendas, ustedes viven por aquí también ¿Ustedes viviendas allá o de otra parroquia? Nosotros somos de la parroquia San Camilo Pero por suerte allá sí hay agua y nos toca traer de allá hasta acá Nos toca traer así en baldecitos para poder Pero igual no nos alcanza Entonces, Desde San Camilo tienen que traerlo hasta acá el, el agua En balde En balde, en balde. El en el balde. Agua. Sí ¿Por estos tres días han tenido que hacer esa o anteriormente también lo hacían? Sí, por estos tres días sí. ¿Es la primera vez que ustedes ven que hay desabastecimiento de agua así en días seguidos o han tenido problemas en meses anteriores? Sí, el mes pasado sí también, o sea, se iba. Y de ahí regresaba al siguiente día. O sea, en la tarde se iba y ya no había desde la tarde, desde las 3, todo hasta la noche. Y al siguiente día ya había. Y, y así, o sea, en la semana sí sabía hacer unos tres días, así que sabía pasar. Bueno, el llamado a las autoridades, ustedes como comerciantes, que de alguna manera cuando se va el líquido vital les afecta, ¿no? Y tienen que gastar un poco más para poder abastecer. Sí, nos afecta bastante. El llamado a las autoridades, en este caso, para... Que tomen cartas en el asunto. ¿no? No vuelvo, ¿no? Sí, le pediría de favor porque nos está afectando bastante aquí en el negocio, por lo que nosotros tenemos que, o sea, hacer la limpieza correspondiente que es del local, tenemos que limpiar frigorífico, lavar las bandejas, porque aquí todo tiene que ir este, en orden y, y con la. Ajá, sí. Sí, por lo general sí, tiene que estar todo limpio. Y, muchas gracias. ¿No recuerdas tu nombre? Este, mi nombre es Jimena Chichande, encargada del, del, del frigorífico del Guayacán, sí. Dos días, ha dos días sido que no hemos tenido nada de agua. Hemos estado comprando agüita de, de las pomas, sí, para hacer cocinar, pues nosotros, ¿no? Así ah, Entonces, se supone que era un, algo le faltaba, algo estaba dañado en un alcantarillado, no sé qué vaina, de lo que están arreglando, una tubería así. Y ya se supone que ya hoy día ya vino en la mañana. Entonces está poco a poco, sí. Ha llegado poco, con, con poca presión. Entonces. Exacto, con poca presión todavía, sí. ¿Cómo, cómo se ha abastecido? ¿Cómo ha, cómo ha hecho para poder eh, realizar sus actividades cotidianas en, en los días que no tuvo agua? Bueno, me he tenido que ir donde mi hermano, como yo tengo cisterna también ahí, lo que pasa es que la teníamos bien baja, entonces no, la presión no me subió. Entonces he tenido que ir donde mi hermano a prestarle la casa de él para bañarme y, y, y lavar las cosas. Yo también veo que es, este bueno, vende guatita, por ejemplo. Sí, guatita mamalúa. Sí. ¿También le afectó al negocio? Bueno, el negocio ahorita ha bajado hartísimo. Sí, es la temporada siempre, la, por la temporada, sí. Hay temporada buena, baja y mala. Y para cocinar tuve que comprar bidones? ¿no? Tuve que comprar bidón de agua para cocinar. Sí. ¿Cuántos bidones ha comprado? Bueno, yo he comprado como cinco. No, cinco diarios. ¿Cinco diarios? Sí. cuesta? ¿Cinco eh, bueno, no, un dólar, un, tío, dólar 25. Tío, un dólar veinticinco. Sí. ¿tú Exacto. El que Exacto, así es. Sí, así es. ¿Y le devenga con la, con la venta? ¿O sea, le retribuye lo que, hace, bueno, lo que ha gastado con los bidones? Algo de... Bueno, es que nadie se imagina lo que a veces va a suceder, pues entonces ya, ya no toco otras. ¿Es la Ajá. primera vez que ustedes como habitantes ven este desabastecimiento de agua? Bueno, en el sector sí. Primer, primera vez que estoy viendo esto. De, no, no nos ha pasado nada de eso. ¿Alguna sugerencia a las autoridades, a la empresa de agua potable? Porque, bueno, el líquido vital, importante, ¿no? Para hacer los quehaceres, para el tema del negocio y todo. Bueno, que no se preocupen de, del Guayacán. Aunque no, no creo que solo fue en el Guayacán, fue en algunos sectores, ¿no? Entonces... ¿no? Que siempre esté pendiente de todas esas cosas. ¿Ha venido de tanquero pues? No, no ha venido tanquero por aquí. Aunque mi papá decía, si viene un tanquero, va a tener que mejor pagarle al tanquero para que no llene la cisterna. Pero no, gracias a Dios ya, ya hoy día se, se normalizó, creo. Es que se dice sí, sí. todo ya. ¿Nos recuerdas su nombre, amigo? José Alfonso López Lúa. Comerciante, sí. ¿eh? Sí, de Cuatita Mamalúa. Ha estado mal con el agua, la verdad más que nada aquí, que es un comedor, nos ha tocado de comprar agua en Poma, hasta para lavar los platos, no había nada, para hervir agua y todas esas cosas. Para sí, todo eso, o sea, mire, imagínense, el agua, hay, tras que hay que pagar así este, en el municipio, uno tenía que pagar los botellones para poder hervir el agua, se nos hacía muy complicado, y este por ejemplo, mi hermana, está unas cuadras de aquí, en su casa no no tenía y ella venía para acá y, y hacíamos una sola comida porque no se puede. No se, sí, que puede pues ir. que lavar los platos acá, lavar los, allá y acá, pues en la casa, ¿no? Se nos hizo bien, bien duro, pero gracias a Dios ahí este... Ya, ya ha regresado. Pero no, poquito, no, es que ha regresado, está el chorro bien chiquito, sí, ahí se está cogiendo así con un balde. De a poco, de a poco se está cogiendo, pero no es que ha venido el chorro de agua, no. Está escaso igual el agua. sí Bueno, entonces eh, han pasado muchas peripecias, ¿no? ¿Durante cuántos días más o menos? Ya como unos tres, cuatro días que hemos estado así. Sí, duro. Antes hoy día no le digo que recién se vino a coger el agua desde la mañana. Como desde las 5 de la mañana uno está aquí preparando, uno ha estado recogiendo. Ahí con un baldecito, si sí, no, no se puede. Si usted no está pendiente ahí con un balde de agua y está ahí, no se puede. Sí, Así es. ¿Es la primera vez que ustedes sienten este desabastecimiento tan grande? El 7 de octubre siempre, siempre aquí en los Guayacanes. Pero dicen que es porque está abajo y se rota. Sí. Bueno, pero igual nosotros comprendemos que a veces así, por el trabajo que están haciendo y todo, ¿no? Pero la cosa, lo bueno es que le den la solución a este problema, porque imagínense, todas la, las personas en la 7 de octubre necesitamos de abastecernos de agua para los alimentos, para todo. Principalmente negocio. ¿no? Sí, así es. Que es. Que viven del día a día. Sí, nosotros estábamos pensando que si ya no había agua, ya no íbamos a trabajar esta semana hasta que haya agua, porque se nos hace duro, complicado. Sí, los, los colaboradores de ustedes también, Sí. Eh, eh, mire, eh, por ejemplo, las personas vienen aquí a servirse sus alimentos, van al baño a lavarse las manos, no había agua. Y tenía uno que tener un baldecito de agua ahí y una jarrita para que se puedan lavar las manos. O sea, se, se ha hecho complicado. Para los negocios, complicadísimo, sí. Más para los negocios en este caso. ¿Cuánto, con, ¿Cuántos bidones compró? Para, ¿Cuánto ¿Para le costó en este Como cinco bidones, Este, aparte de lo que uno toma aquí pues, en el hogar, solo hasta el mediodía nomás. Sí. Como unos 6, 7 bidones diarios. Sí. Un dólar cada bidón. Un dólar. O sea, fue un gasto adicional. Que claro, es un gasto adicional. Y las ventas que están así, no, no es que están las ventas como en los tiempos de antes, ¿verdad? Si no, imagínense cuántos botellones se, se irían, pues si, si fueran las ventas así como en los tiempos de antes. Sí, mi amiga. Sugerencias a las autoridades por este tema porque van a seguir trabajando en la avenida y bueno, no es la primera vez, me cuenta usted, que, que pasan estas peripecias aquí. En sí, circuito. o sea que tienen que estar más pendientes porque si hacen uno, tratar de no dañar lo otro, o sea, de tratar o, o por lo menos mandar esos, este a los carros repartidores de agua, ¿verdad?, sí. a esos tanqueros para que proporcionen agua a todas las personas porque necesitamos usted sabe que sin agua no se puede hacer nada para el aseo personal para todo, es necesario el agua y hacer así diario de ustedes gente. Como el aire para respirar así mismo el agua la necesitamos todos, todos los seres humanos sí. sí. Eh, tanqueros no han llegado por? Acá. nada que ver nada. no han venido y, y es muy necesario que ellos se acerquen porque imagínense, todas las personas necesitamos agua pues mija muchas gracias amiga. ¿no recuerda su nombre amiga? Ana Toala Natural. ¿Usted es propietaria de Ricos Colón? Sí. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la calle Tercera? Creo? Sí, tercera. Calle tercera. Bueno, ahí está la problemática, amigos, de, del agua, ¿no? Eh, aquí nos encontramos con una amiga comerciante. Eh, prácticamente cinco parroquias se quedaron sin agua ya como unos tres días. Está llegando poco a poco. Así que, bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Recordemos que la tubería madre de la avenida 7 de octubre, de la avenida, perdón, eh, Walter Andrade pues fue reemplazada por una nueva con la finalidad de que ya no existan estos inconvenientes. Sin embargo, pues dije, comentaron ¿no? que, la, que la problemática de la tubería pues, fue en una interconexión entre la antigua tubería y la nueva tubería. Estos problemas, amigos, han afectado a los comerciantes del Guayacán de la 7 de octubre, que viven de, de, de esto, no del día a día, y tienen que abastecerse. Pero, bueno, hacemos el llamado a las autoridades que... Eh, bueno, de alguna manera puedan abastecer, buscar otras alternativas para que especialmente los negocios no se sientan perjudicados. Muchas gracias.